Comunitarios de la Zarza de este municipio de San Francisco de Macorís manifestaron que la construcción de sus calles ha quedado en el olvido, pues los equipos fueron retirados de la zona. Aquí estamos en una situación aquí que ya te sabes: aquí estamos sin luz, sin carretera. Cuando llueve, usted no puede ir ni a la iglesia, ni por los niños, no puede ir a la escuela. Trancados aquí, sin doliente. ...porque no, no han desaparecido nadie a responder por eso lo que han hecho nosotros... ...que hay gente derricando, se vea como tan... ...eso da pena, vergüenza... ...con la casa levantada... Lo que le estaba diciendo el compañero aquí... ...esto se está cayendo la casa por pedazos, usted lo ve... ...mire que se está derrumbando, el niño se me ha caído cuatro veces por ahí... ...y le dije a ellos cuando estaban trabajando... ...que hicieran como una cosa para que no se a la casa... ...y por el niño, y me dijeron de que iban okay, a poner mallas como de buila. ...pero ellos piensan que me están haciendo un daño a mí... ...se lo están haciendo a la comunidad entera agregan que no soportan la situación, pues cuando llueve es imposible desplazarse. Lo que yo le pido, sí señor presidente, puede que nos ayude, por favor, que estamos en una necesidad caótica, no tenemos carretera, no tenemos luz, no tenemos agua. No todos somos necesitamos de un beneficio, nosotros no tenemos ninguno. Y la carretera que nos la dejaron ya usted sabe, que no hay tránsito. Los niños no pueden ir a la escuela. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Necesitamos, por favor, que nos den una mano ayuda. Que no tenemos a nadie, que no pueda ver, que nos vea, que sean voces de los que no tenemos voces. Cuando llueve, no, cuando llueve es un caos. Aquí no se puede caminar, aquí no se puede salir afuera. Los enfermos hay que dejarlos morir, porque ¿para dónde vamos a salir? Si no tenemos salida. Y la carretera nos la dejaron, ya usted sabe. Que por favor, por favor, señor presidente, si usted no puede ver y puede escucharnos, haga algo por nosotros, por esta comunidad La Salsa. Noticias Telenor.